Amigos, no sé qué tienen, que venimos con más de Alianza al Día luego de estos mensajes. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica.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 Presente siempre aquí en el estudio. Espero que hayas realizado sus jugadas porque esta noche Loto Cash cuenta con 600 mil dólares. El regalo perfecto para esta Navidad que puedes llevarte a casa en un solo pago. Al igual que la doble revancha que está en 510 mil dólares. Mientras que el Powerball tiene para ti 134 millones de dólares.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 Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 8. Ahora pasamos al sorteo de Pega 2. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el 8. Segundo número es el 7. El número ganador de Pega 2 es el 8-7. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy. ...es el 87... ...ahora continuamos con el Pega 3... ...mucha suerte Puerto Rico... ...el número ganador de Pega 3... ...comienza... ...con el 7... ...segundo número... ...es el 1... ...tercer número... ...es el 8... ...el número ganador de Pega 3... ...es el 718... ...repito... ...el número ganador de Pega 3... ...en la noche de hoy... Es el 718. Ahora pasamos al Pega 4. Se boleto en mano. El número ganador de Pega 4 comienza... ...con el número 7. Segundo número. Es el 6. Tercer número. 9. Último número del Pega 4 es el 5. El número ganador de Pega 4 es... El 7695. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 7695. Recuerda jugar con multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Y el número ganador de multiplicador en la noche de hoy, por ahí viene, es el número... 5. Repito, el número ganador de Multiplicador en la noche de hoy es el número 5. Ahora continuamos con el sorteo de Loto Cash. Estamos listos para recibir ese primer número. ¡Adelante! Muchísima suerte a todos los que jugaron Loto Cash. Ese boleto en mano. El primer número de Loto Cash es el 11. Segundo número... 8 Tercer número del loto cash 16 Cuarto número 27 Y último número del loto cash Es el número 28 Ahora pasamos con el sorteo de bolo cash Que es el número 7. El número ganador de Bolo Cash es el número 7 y los números ganadores de Loto Cash son el 11, 8, 16, 27, 28 y el Bolo Cash es el número 7. Ahora continuamos con el sorteo de la doble revancha. ¡Mucha suerte familia! El primer número de la doble revancha... Es el 28. Segundo número, 13. Tercer número, 14. Cuarto número de la doble revancha, 32. Y el último número es el número 20. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha, que es el número 7. Los números ganadores de la doble revancha son el 28, 13, 14, 32, 20 y el bolo cash es el número 7. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. No olviden visitar nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde. Que pasen todos una excelente noche.